Son las seis de la mañana con cincuenta y dos minutos habíamos anunciado. Nos acompaña en el deber radio el ministro de, de economía y finanzas públicas el licenciado José Luis Parada. ¿Cómo está licenciado? Gracias por visitar. Marcelo, muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo está la salud económica del estado boliviano ministro? Bueno, eh, después del todo el despilfarro que hubo y el gasto, Solo para dar un dato, eh, desde el 2014 el gobierno anterior tenía un déficit que estaba en el 3.4% y subió permanentemente en el quinto año hasta 8.10%. Y en octubre, eh, hasta octubre que ellos estuvieron administrando los recursos del Estado, estaba el déficit en 5.2%. Uh -huh. Al entrar la gestión de la presidenta Yanine Áñez, se toman <coughs> varias medidas, como por ejemplo revisar eh, todo lo que se refiere a algunos proyectos de tipo político que se estaban ejecutando, y la tendencia de 5.2, si seguía la tendencia de los cinco años anteriores, hubiéramos estado llegando a un 9.5, 9.6 del déficit. Uh -huh. Con el recorte que se hace, se priorizan todo lo que son el pago de los bonos, sobre todo el aguinaldo, sueldos, salarios <coughs> y los principales proyectos en ejecución para no retrasar el tema de inversión y se baja a 2%. Por lo tanto, el déficit se baja a 2 puntos, que esto hace que estemos en 7.2, haciendo retroceder por primera vez en en seis años a los niveles del 2016. Creo uh -huh. que ese es un gran logro que se ha tenido y sobre todo priorizando el tema de inversión y simplemente descartando todos los proyectos de tipo político y el gasto superfluo que tenía el gobierno anterior. Lo mismo ha sucedido con la variable de lo que es la balanza comercial, quiere decir que las importaciones estaban eh, también por encima de las exportaciones, se ha llegado a reducir casi aproximadamente unos eh, eh, un porcentaje de un 15% y bajamos aproximadamente en, en lo que es eh, importaciones se reduce y las exportaciones también se elevan un poco porque se comienza a liberar el tema uh -huh. de la economía y de las exportaciones. Y en el tema de subsidios de carburantes también es, ha tenido una rebaja. Y el otro aspecto que se ha controlado es el tema de la inflación. Entre octubre noviembre, por ejemplo, en noviembre la inflación llegó casi a 3.8%, pero en diciembre ya se normaliza, porque acuérdese que en ese tiempo, entre octubre y noviembre, volaron un ducto, estaban sin gas, no habían alimentos, no habían combustible, lo cual inflacionó el tema de los precios de, sobre todo de alimentos en, en Occidente, lo cual incidió en el tema de inflación pero al final quedamos con una inflación de 1.47, lo cual es totalmente controlable uh -huh. en este momento ¿Qué previsiones para el 2020? Es decir, ¿cómo terminaremos el año si todo marcha como hasta ahora? Eh, si todo marcha como hasta ahora y creo que es la tendencia de hace 35 años en que el país ha crecido eh, y ha mantenido una estabilidad eh, en esto hay que dejar claramente sentado y hay ocho cambios de gobierno entonces vamos a tener el noveno lo cual ya el pueblo boliviano está yo diría acostumbrado a, estas, a estos procesos democráticos que se venían dando normalmente hasta ahora que el MAS quiso aferrarse al poder utilizando todo tipo de artimañas por ejemplo que el derecho humano de la reelección cambiando la constitución que no terminó el periodo y en esos artificios legales para eternizarse en el poder, la constitución permitía 10 años, sin embargo íbamos por 14 y con el fraude ya llevado al extremo querían llegar a 19 años, el doble de lo permitido por la constitución y ahí es donde el pueblo boliviano eh, reacciona y tenemos lo que tenemos en este momento con otra perspectiva. La proyección de crecimiento está en un 3.5%, consideramos que es un poco sincerar el tema de, de la, del crecimiento económico, porque el anterior gobierno inflaba mucho las cifras, tenía una contabilidad creativa, en muchos casos vía una contabilidad simplemente se, se ampliaba el tema de inversiones cuando la ejecución no se había ejecutado. Y el otro aspecto es transparentar el tema de los gastos. En el presupuesto general de la Nación hay como de 8 a 10 ministerios que tenían gastos, por ejemplo, por decirle viáticos, gastos de viaje y alimentación para no servidores públicos. O sea, quiere decir que iba a seguir la fiesta en traer gente de cualquier lado y generarle un gasto al Tesoro General de la Nación. Otro aspecto que estamos cambiando es que la prioridad de los, re, de los proyectos, por ejemplo, con recursos del Tesoro General de la Nación generalmente eran también adjudicadas a eh, empresas extranjeras que al final todo mundo lo hace a nivel a nivel mundial si, una, si el gobierno chino quiere incentivar a sus empresas pues da un crédito y el crédito Ajá. también va para empresas lo mismo hacen los alemanes, españoles, americanos porque esa es la manera en que trabajan directamente en pero en Bolivia a pesar del discurso de que decían de que Bolivia es para los bolivianos, los recursos naturales para los bolivianos. Muchos de los proyectos que se utilizaron, eh, recursos del Tesoro General del Estado asignados directamente, a veces inclusive por invitación directa, llave en mano, iban a una empresa extranjera y esa empresa extranjera, por lo menos esa es la queja de, de la Cámara de la Construcción de Bolivia y de las cámaras departamentales, en que se los subcontrataba con mucho menor precio, entonces el beneficio iba para este tipo de empresas. Lo que se está haciendo ahora es que todos compitan y sobre todo dar las condiciones para que las empresas bolivianas puedan competir sin ningún problema y no depender de este tipo de recursos. Creo que con es, de esa manera el tema para este año, eh, la inversión había bajado en la proyección que hizo el anterior gobierno, pero creemos nosotros que podemos subir la eh, un poco porque tenemos los recursos de la cooperación, tenemos créditos y también tenemos uh -huh. varios proyectos en los cuales creemos que podemos alcanzar ese crecimiento de 3.5% uh -huh. con una tendencia a subir, pero controlando también lo que está sucediendo en los vecinos. Sabemos que Argentina tiene problemas, eso nos afecta en el tema de las importaciones y en el uh -huh. tema del contrabando, se están tomando las medidas conjuntas para poder controlar y el otro aspecto que también hay que considerar, de que en el mismo Chile hay, algunas, a, a, hay algunos problemas, hemos normalizado mucho la relación, sobre todo de comercio, se está haciendo un buen trabajo en el tema del uso del puerto, el transporte está un poco más flexibilizado, por lo tanto creemos que con las medidas que se están tomando y las gestiones que se están haciendo, creo que el comercio puede fluir de mejor uh -huh. manera. Uh -huh. El otro aspecto, que había un desequilibrio, en 50 años, Marcelo, no es solo de ahora, 50 años y mucho más, este, el anterior gobierno, que tenía seis veces más plata, lógicamente no atendieron el tema de salud, y por eso estamos viendo, ves todas las mañanas en los medios, que el hacinamiento, uh -huh. eh, los problemas que tenemos, sobre todo en Santa Cruz, porque solo un dato, en el 92 teníamos 1.3 millones de personas y ahora estamos casi en 3 millones y medio y son los mismos cinco hospitales sí. de tercer nivel y la gente no va a los hospitales de primer, segundo nivel, va, va directamente al tercero. tercero. Entonces, lógicamente hay un hacinamiento total, no alcanzan las camas y eso es lo que se está trabajando ahora porque habían proyectos de todo tipo en el sector de salud, creo que para... Para cada grupo que se le ocurría, a veces extranjeros, a veces tenían médicos, pero no había un eje ordenador. Lo que se ha hecho ahora es un eje ordenador a través del seguro único de salud y tratar de apoyar primer, segundo nivel para el tema de prevención y que realmente al tercer nivel lleguen los casos ya de especialidad, porque... Uh -huh. En este eh, hemos tenido el problema ahora, por ejemplo, del dengue, que sí nos... Eh, no habían las condiciones y nos ha... ¿Se ha asignado algún presupuesto extraordinario para salvar? Porque es emergencia. Sí, no, eh, se está cubriendo. Además, lo que se está haciendo es una mejor reasignación. Por eso yeah. hemos llegado a un 10% del presupuesto. ¿Se aplica creemos, ahora o...? No, o... no, ya aplica este, este año porque hay muchos recursos también de que se van a ir inscribiendo porque aquí lo que se está queriendo en primera instancia es ordenar el tema de las construcciones, porque hay muchísimas construcciones, porque lastimosamente pues el anterior, anterior gobierno lo único que hacía era construir, era, era cemento, y hay muchos hospitales que no tienen ni equipamiento ni médicos, entonces uh -huh. ya el Ministerio de Salud y hemos estado trabajando en todo lo que es el ordenamiento en base al seguro único de salud. ¿Cuántos nuevos ítems se ha generado? Porque uno de los cuellos de botella en la atención y en todos los hospitales tercer nivel era ese. Eh, Hablábamos como de 10.000 mil ítems. ¿Cuántos se ha creado? No nuevos? solo, no solo en el tercer nivel. En este momento se están creando los ítems de acuerdo a una programación que tiene el Ministerio de Salud porque hay que entender, si en 50 años no se atendió la salud, tampoco la vamos a solucionar en siete meses de gobierno. Y lo que hay que pedir es un poco de paciencia a la población porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta presión que se tiene y da la impresión que el gobierno ha creado estos problemas, y no, son 50 años que vienen de un descuido total de todos los gobiernos. Porque también cuando la gente pedía, ¿qué es lo que necesita? Pavimento, porque Sube el pavimento, sube el terreno, sube la casa, el auto no se arruina, pero termina después en la primera enfermedad, si no tiene seguro, Termina vendiendo el terreno, vendiendo la casa. Y solo un dato para salud y para que la población conozca. Con toda la plata, cinco veces más ingresos, cinco o seis veces más ingresos, más deuda que tuvo el anterior gobierno y el despilfarro que hizo, no atendió salud. 51% de la población, Marcelo, aproximadamente 6 millones de personas, no tenían ninguna cobertura financiera. Entonces, lo que estamos haciendo con el gobierno en este caso también el Ministerio de Salud, es garantizar que por lo menos primer, segundo nivel tenga equipamiento, tenga un mínimo de ítems, posiblemente no se va a cubrir en, en este año todos los ítems que se, que se requieren, porque si en 50 años nadie se preocupó, creemos nosotros que hay que comenzar a establecer una política de mediano y largo plazo para que podamos atender, porque es parte de la solución estructural a el problema de la gente. ¿Cuánto implica esta deuda que se arrastra? Usted lo dijo hace 50 años. O sea, yo creo que cifras? aquí... En cifras. yo creo que tranquilamente... Eh, ...podemos estar hablando de que se pudo haber destinado... ...yo diría más de unos 2 mil a 3 mil millones de dólares... ...en los 14 años de la bonanza. Uh -huh. Entonces, eso implica haber aumentado 300 dólares... ...300 millones de dólares por año. Porque el ingreso que se daba... Eh, que tuvimos, lógicamente no se llevó a, a salud porque el tema de los ítems aparte, esto este monto que ha podido ser de 200 a 300 millones de dólares por año para estabilizar el, el sector de salud, también tenemos que tener en cuenta que salud tiene cuatro turnos, es uh -huh. distinto a los otros a los sectores que son tres turnos de ocho horas en salud hay cuatro turnos de seis horas lo cual también complica un poco el tema de la atención, es un aumento que se da en este sentido. ¿En qué tiempo podemos, como dicen, cubrir y resolver el tema? ¿Qué plazos hay? Yo creo que es muy complicado equilibrar, por lo menos estas van a ser dos gestiones de gobierno que hay que comenzar a trabajar. Más. En unos 10 años, pero también estableciendo las fuentes claras de ingreso. No podemos, en este momento, hay un desequilibrio porque... 30% paga impuestos y 100% demanda servicios. Entonces, eso ya no se puede manejar de esa manera. Yo quería entrar a ese tema, el pacto fiscal, y implica mucho. Estamos con una ley de hace muchos años. Hay que revisar normas en el tema tributario. ¿Qué hay que hacer? ¿Aumentar tributos o ampliar el universo de contribuyentes? ¿Cuánto se recauda y cómo generar estos ingresos que necesitamos para... Cubrir la deuda que se arrastra desde hace muchos años. Yo creo que es un problema estructural. Lo planteamos en el tema del pacto fiscal. Lastimosamente el gobierno nunca lo consideró. Fueron siete años de discusiones estériles desde el 2010 hasta el 2017-2018 en que cerraron toda posibilidad del manejo del pacto fiscal porque no les interesaba. Estaban administrando la plata, nombraban a todas las autoridades a dedo y mire el desastre que tenemos en este momento. Entonces, lo que hay que hacer aquí es trabajar en un pacto fiscal, establecer claramente, primero, quién va a ejercer la competencia de qué, porque eso de que el gobierno a medio camino haya determinado que los de tercer nivel pasaban a las gobernaciones por un tema estrictamente político, era justamente para atacar Santa Cruz. Entonces, las medidas que utilizaba el gobierno eran de tipo político, no era en función al beneficio colectivo ni tratando de dar una solución. Entonces, saca primer, segundo nivel, atienden los municipios. El tercer nivel atienden los, las gobernaciones. Y en el tema de los ítems, los llevan directamente al Tesoro General de la Nación. Entonces, creo que aquí hay que comenzar a despojarse del tema político. El sector de salud también hay que revisar. Los sedes tienen que revisar los ítems porque ahí en una primera en una primera revisión hay ítems de todo tipo que no muchas veces no van a médicos. Entonces, al darle la prioridad en el tema de salud, ese, en el tema de salud es para equilibrar crecimiento económico con salud, porque si usted tiene un enfermo en la familia, le, o sea, desequilibra el presupuesto, el funcionamiento, y creo que ahí es un problema en el cual hay que despojarse y dejarnos de huelgas, paros, porque al final no va a llevar a nada. El Estado en este momento eh, no va a solucionar el problema. Este gobierno no va, no va a solucionar el problema, que lo vienen arrastrando 50 años, y en 14 años anteriores que había la plata, que había todo, tampoco se pudo Ministro, conseguir este tipo de beneficios para los población. El diagnóstico ustedes lo tenían, eh, se trabajó, ¿por cuánto? Casi dos años en el tema del pacto fiscal. Eh, ¿Cuántos? Trabajamos, trabajamos nosotros aproximadamente unos cinco años, cinco años en el tema del pacto fiscal. Se hicieron propuestas porque hubo una contradicción muy grande en este manejo discrecional de la hacienda pública porque se desinstitucionalizó totalmente. El IDH era 100% para salud, educación, sí. generación de empleo y caminos. Sin embargo, el gobierno lo sacó y lo centralizó en el Tesoro General del Estado y a las gobernaciones le transfieren los hospitales y le sacan el IDH. Entonces, les crea un desequilibrio financiero, que es lo que se tiene en este momento. Y los municipios pequeños, cuando entra el Seguro, seguro Único de Salud, desequilibra más de 200 uh -huh. eh, municipios pequeños. Entonces, hay un desequilibrio total en más de 200 municipios que no pueden cubrir con el Seguro Único de Salud, y en las gobernaciones que también tienen una presión muy fuerte. Un poco se están manejando... ¿Se están reponiendo esas competencias? No, lo que, lo que pasa es que eso hay que entrar otra vez a un pacto fiscal, porque esta recortada de recursos fue en la época de Bonanza, o sea, acuérdese, el, desde el 2008. Uh -huh. Y inclusive los municipios más grandes, como son Santa Cruz, La Paz, Cochabamba... También en algunos casos tienen problemas porque resulta que se pusieron a, también a contratar ítems y ahora dicen el gobierno central es el responsable. Creo que aquí cada uno, de acuerdo al presupuesto, fue acomodando todo el tema de ejecución. Entonces, es necesario sentarse porque es una solución estructural. No la va a dar solamente el gobierno central dando ítems, ni construyendo más hospitales. Hay que ordenarse... Y creo que aquí en cinco años que se determinaron claramente los problemas de distribución y sobre todo todo el dinero que vino de las, de las regiones al gobierno central, creo que eso amerita y eso es lo que estamos haciendo de proponer nuevamente comenzar a trabajar un pacto fiscal a, específicamente para el sector de salud. Lo mismo que después tendremos que entrar al tema de educación porque la idea es transparentar este gasto, estos, estos, sobre todo, esta información, para que los partidos políticos puedan proponer eh, eh, propuestas económicas coherentes. Porque acuérdese que en, el anterior, en las anteriores elecciones no hubo una sola sí. propuesta económica. Entonces, lo que estamos haciendo es transparentar el gasto y, sobre todo, decir de que hay problemas. El gobierno anterior dejó muchísimos problemas que los tenía escondidos, guardados y fue una contabilidad creativa de decir que todo estaba bien. Cuando estamos viendo en este momento que han dejado deudas sin pagar durante todo el año pasado, una deuda alta y sobre todo también, uh, imagínese, seis años déficit fiscal, cinco años déficit comercial y el subsidio que recién empiezan a trabajar el 2018 con el etanol, cuando podían haber empezado el 2006 y evitarnos todo este problema. Ese proyecto sí, porque la... es uno de, de, los, de los grandes pozos que tenemos por cubrir, es decir, la, la importación a precio alto y aquí subsidiar el producto. Exactamente, y ahí viene también el, el otro problema que se tiene, que cuando escucho el éxito de la, de la anterior gestión, en, en tema de hidrocarburos, bajó 15% la producción a partir del 2014 y con la caída de los precios de materias primas, o sea, también se vinieron abajo el ingreso en más del 50% de universidades, municipios ya. y gobernaciones y tienen problemas. Entonces, no lo solucionaron 14 años, no previnieron siquiera. ¿Qué hizo Chile? Sobre el excedente de un cierto precio crearon un fondo bueno. de estabilización. Aquí no hicieron nada, más bien al contrario. A partir del 2014 aumentaron el déficit casi dos y media veces más. Entonces, eso demuestra la irresponsabilidad con que manejaron el tema de los recursos económicos. Y PFEB, eh, que es la billetera del país, hay que decirlo, porque es la que genera... Seguimos viviendo del gas. Eh... ¿Cómo está su estado financiero? ¿Es saludable? ¿Hay problemas? ¿Cómo está el tema? A ver, eh, hay, hay problemas porque han dejado un problema, han dejado una empresa totalmente sobredimensionada para los ingresos. Claro, hasta el 2014 en que tenías 24 mil solo de ingresos de IDH y regalías, más eh, otro ingreso adicional de la renta petrolera que iba al 82 menos los recuperables, generaron un problema muy alto cuando se empiezan a caer los precios. Es en este momento, se ha tenido que hacer una negociación rápida y que dar gracias también a que ha habido muy buena voluntad de Brasil, porque si estuviéramos con los 30 millones de metros cúbicos de gas en este momento, en el contrato, estaríamos pagando casi la mitad de la renta petrolera en multas. Y esa es una falta de previsión del anterior gobierno, porque desde el 2014, Estuvieron tan preocupados en la reelección que no les interesó subir el tema del déficit. Y muchos proyectos que se hubiera podido conseguir recursos externos, estuvieron, por ejemplo, el tren de Cochabamba, utilizaron 500 millones de dólares desde el 2015 en lo que es eh, ese proyecto, cuando se... Cuando se había ofrecido, la, según ellos, la empresa española y la suiza tenían que financiar el proyecto, al final cargaron al Tesoro General de la Nación algo que no se explica, uh -huh. con un semejante déficit llegando a 6.9%. Entonces, esa fue la irresponsabilidad que fueron cargando proyectos que podían haberse financiado a 20 años, cargarlo directamente al Tesoro General del Estado por una decisión estrictamente política. Entonces, en yacimientos sucede lo mismo estaban ya camino a hacer el otro proyecto, el de lo propileno, entonces... Uh -huh. Ahí cuando todo el mundo está dejando el plástico, aquí iban, estaban decididos a invertir dos mil millones, que si no hubiera sido la denuncia de Oscar Ortiz en su momento, ahí estuvieran ya haciendo la licitación y lógicamente eso hubiera sido igual que como la supuesta industrialización, la planta de urea y amoníaco, que está en un lugar que no es en este momento eh, factible su funcionamiento, tiene muchos problemas, o la planta separadora de líquidos. Entre esas dos tenemos más de 2.200 millones de dólares en inversión, y no hay el retorno en este momento. Entonces, Yacimientos tiene que hacer un esfuerzo para poder garantizar, primero, garantizar el tema de las reservas que el gobierno anterior nunca la pudo comprobar. Se gastó toda la reserva, la mayor parte de las reservas que ya había. Entonces, ese fracaso en la administración de hidrocarburos hace que se tenga que manejar de otra manera hay el mercado brasilero, hay el mercado argentino y el mercado interno, pero todo eso hay que establecer claramente cuánto es lo que tenemos en reserva, se está entrando a un programa de exploración rápido, porque en 14 años no se descubrió ningún pozo nuevo, entonces, ¿dónde está el éxito de esta política? Entonces, en lo único que, por ejemplo, en este momento hay algo positivo, es el tema de la energía porque hay un excedente de energía, pero no hay dónde venderla. Entonces, se están viendo los mecanismos para nuevos mercados. Para generar magías. Y de la manera como se está haciendo ver con los eh, países vecinos, hay también una cierta demanda insatisfecha, entonces se está viendo la posibilidad de, en el tema de energía, poder eh, exportar en algún momento, pero hay que generar algunos proyectos. O sea, ha sido definitivamente una de construir, construir, construir y no preocuparse de mercados ni negociar porque ideologizaron pues el tema del... Pero comercio. ellos dijeron que ya había contrato con la Argentina, que ya había contrato en el tema eléctrico que se estaba construyendo. No, no hay ni un, un contrato, Marcelo, no hay ni un contrato ni hay la interconexión. Eso del ser el centro energético fue un blef, uh -huh. porque definitivamente fue otra mentira del gobierno. No hay ningún contrato ni con Argentina ni con Brasil sobre el tema de venta energía. de energía. Se están haciendo en este momento los contactos, se está... Eh, hablando con eh, todavía en la parte técnica para ver el tema de demandas y el tema de oferta que se tiene en este momento, entonces uh -huh. creo que ha sido, han sido 14 años que la única preocupación era construir, ya sabemos por qué, eso ha sucedido en los hospitales eso ha sucedido en, en energía y también en el tema de hidrocarburos siendo sectores estratégicos para el desarrollo del país, pero no los atendieron como debía porque era un grupo económico, un, un grupo de funcionarios que eran los que determinaban el gasto y no tenían los estudios necesarios como para hacerlos factibles. Mm. No hay los convenios con Argentina para venta de energía. Hemos tenido problemas eh, con Brasil y Argentina en el tema del gas, porque tampoco se tomaron las previsiones. Gracias a, a la, como digo, a la buena voluntad, hemos consolidado en 19.200. Con Brasil. Con Brasil. ¿Y con Argentina? Cual da, sí, se está trabajando porque igual ellos necesitan bien el tema de invierno. Lo que queremos aquí es garantizar de que existan las reservas suficientes y creo que se está trabajando en eso. Creemos que se va a ordenar, pero si seguíamos con la política que tenía el anterior gobierno en este momento era una nueva Venezuela aplicada en Bolivia. Se reportó que se estaba comprando carburante, entiendo de mayor calidad, había una denuncia ahí de que había subido un sobreprecio, ¿cómo es el tema? ¿Conoce el ministro? Bueno, eh, lo que pasa que hay empresas pues que se las querían, se creían monopólicas y eran las únicas que podían abastecer. Hay alternativas porque en las condiciones en que se estaba comprando no era no era transparente ni competitiva para que entren otras empresas. Entonces, lo que está haciendo Yacimientos es que puedan entrar otras empresas y no solo a una empresa que era la que estaba ¿Qué empresa es esa? ¿Recuerda el nombre? No, no me acuerdo el nombre, pero es, es una... O sea que se está abriendo el abanico de posibilidades y de acuerdo a la oferta y la demanda. Claro, eso es lo que corresponde. Y eso genera... Esta... públicas uh -huh. que le permite a uno tener también a veces mejores precios. Porque cuando uno depende de una empresa que es la que está moviendo solamente una parte, pero esa era la costumbre del anterior gobierno. Hacían negocios con uno, adjudicaban, y era un monopolio. Y es, en este caso... Era muy complicado depender de una de una empresa porque por ahí se ponían de mal humor y por último lo cortaban. Entonces lo que se está haciendo con esta licitación y esta apertura es garantizar el abastecimiento de todo lo que es el combustible en mejores condiciones de las que se tenían anteriormente. Finalmente, eh, las recaudaciones e eh, impuestos nacionales, ¿cómo andamos? ¿Qué se tiene previsto para este año? ¿Cómo están trabajando? Eh, con, con impuestos nacionales el año pasado, con los datos que tenemos, hemos eh, llegado a las metas establecidas. Creemos nosotros que se ha flexibilizado un poco el tema de la presión tributaria. Pero eso se no está... va a significar menor ingreso. No, no, es, eso es, es normal en, dependiendo de los meses, pero en la meta que, que se tiene para el año no vamos a tener problemas. Porque esta reactivación también de la economía nos permite también un mayor nivel de, de ingreso y esperemos nosotros que se va normalizando. El problema que había que ese exceso de presión que se tenía y ningún incentivo, lógicamente estaba desincentivando y llevando a la informalidad a muchas, a muchas empresas. Uh -huh. Entonces lo que estamos buscando, y era en lo que usted planteaba, es abrir el universo de contribuyentes porque... Definitivamente, si el 30% paga impuestos y el, y, el, y el 100% demanda servicios y, y siempre con el tema de que todo tiene que ser gratis, que, que es cuestión de, del Estado colocarlo, lógicamente eso crea un desfase muy fuerte y creemos nosotros que mediante incentivos se puede ir mejorando el equilibrio, sobre todo en establecer, de reducir el déficit fiscal, y sobre todo mediante las inversiones bien realizadas, efectivas, y no como las que se hacían antes, más al calor político, creemos nosotros que podemos tener un crecimiento que esté en este momento programado en 3.5 con una tendencia a subir. El ministro que maneja las finanzas en el estado boliviano, José Luis Parada. Hay muchos temas, tema productivo, el tema... Eh, de si vamos a seguir dependiendo de la exportación de materias primas, es decir, la reconversión de la economía boliviana, pero será en otro sí. momento. Hoy, hoy por ejemplo, hay un hay un programa en el barrio de agronegocios. Uh -huh. Vienen tres exministros uno de Uruguay, uno de Brasil y uno de Perú, que van a mostrar cuáles son las políticas aplicadas. Por ejemplo, en el Uruguay, que es muy exitosa el tema de agronegocios, Viene el señor Tabaré, bueno, que fue ministro ocho años, empresario privado, que estuvo en un gobierno de, eh, del Uruguay, para poder tener cuáles han sido las experiencias que hay. Porque en Santa Cruz hay un desarrollo muy fuerte, pero como concepto lo que queremos como gobierno es establecer claramente cuáles son las políticas de Estado que deben considerarse en agronegocios para poder desarrollar lo que tiene. Uruguay, como exportaciones, como un programa de exportación serio, lo mismo qué sectores, cómo desarrollar, porque acuérdense que 14 años aquí habían cupos de exportación, habían problemas con, con el sector productivo y creo que este van a ser dos días de debate y de presentación de experiencia en los cuales esperemos que estén también los sectores productivos, porque a partir de ahí... Creo que la, lo que hay que hacer, lo mismo que estamos haciendo con salud, con hidrocarburos es establecer una política de Estado que si no la podemos empezar nosotros como gobierno de transición, el otro gobierno pueda establecerla como una política clara de mediano y largo plazo. La idea es que este sector eh, sea el que active la economía, eh, al margen de los ingresos que generan los otros rubros tradicionales. Efecti efectivamente, tenemos los dos mercados más grandes. China ya ha estado saliendo carne, hay otros productos que también tienen posibilidades, ahí se va a trabajar seguramente en el tema de sanidad y todo lo que se refiere a cumplir con las condiciones y también con Estados Unidos que hay una apertura de nuevos productos y creo que se está estudiando en este momento el tema de tasas preferenciales, algo que no debimos perder nunca no. y creo que son dos mercados grandes y Bolivia está abierta con cualquier país a lo que es el comercio no vamos a estar diciendo si este ideológicamente es mi amigo le vendo a este no le vendo, creo que el país lo que necesita, tiene un gran potencial, Santa Cruz trabaja con 35, 40% del, del potencial productivo. Tarija tiene el tema de vinos, tenemos el litio en Potosí, que hay que ponerse de acuerdo cómo se va a trabajar, porque esto viene desde el 93 y el litio no arranca. Entonces, uh -huh. creo que este tipo de proyectos hay que despolitizarlos y fijar una política de inversión. Y técnicamente. De in una política de inversiones clara y trabajarlos eh, técnicamente. Eh, licenciado, le agradezco mucho esta visita. Un saludo a la audiencia y bienvenido nuevamente a tu radio. Gracias, un abrazo. Pausa y volvemos, no se vayan porque hay más. calidad, huevos Si quieres buen sabor, huevos